Quiero compartir algunas reflexiones acerca de una práctica que, de manera muy notoria, ha ido ganando terreno, eh, no solamente eh, en, en nuestro tiempo, sino de hecho ya hace algunas décadas, que es la práctica de la meditación, en donde se ha ido eh, extendiendo el interés y es eh, interesante que hay tantas ideas acerca de lo que es la meditación, algunas eh, realmente eh, no coinciden con el propósito y con el, el método y con el resultado de la práctica meditativa y sin embargo eh, pues hay quienes piensan que es así y acuden a, a buscar en esta práctica algún recurso para manejar situaciones en su vida. Es el caso, por ejemplo, de pensar que eh, con la meditación lo que queremos es eh, aprender a mantener la, la mente en blanco que es, a veces, un, una idea que, que se escucha, ¿no? O también hay quienes cuestionan pensando que eh, es una forma de evasión de la realidad. Y Hay también la intuición de que hemos probado ya tantas formas de encontrar el sentido en la vida, en distintas eh, actividades, eh, experiencias, profesiones, y siempre queda esa ese especie de sinsabor, de inquietud profunda, de querer encontrar algo más, más fundamental, y en ese momento queremos conocer la propia mente. Así que hay distintos tipos de inquietudes, de, de nociones que nos llevan a, en algún momento u otro a muchas personas a interesarnos en, en la meditación y esto ha eh, influido para que eh, proliferen muchas eh, ofertas y muchas presentaciones de lo que es esta actividad, Así que creo que eh, sí es interesante eh, reflexionar eh, qué es esta actividad, ¿Qué es, es, qué es la práctica meditativa y qué puede aportar a nuestra vida. En momentos en que está muy a la vista las grandes eh, dificultades, los grandes temas, de, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, con la, el deterioro tan, tan, tan eh, visible, cada vez más evidente y más, más con mayores consecuencias de, del daño eh, ambiental, eh, la guerra, las, el caos, la desigualdad social, la discriminación. Eh, son problemas que están cada vez eh, más eh, presentes y en ese contexto eh, es bastante eh, válido preguntarse y qué relevancia puede tener eh, una práctica como una meditación, un, un conocimiento como el que aporta el camino de, de introspección de contemplación, que puede aportar a nuestra vida? Y entonces ahí está eh, pregunta que a veces se escucha, ¿no? De si es la meditación una, una forma de evasión o es una manera muy valiente de aprender a mantener los ojos abiertos ante la realidad a aprender a observar la realidad desde distintos ángulos, desde ángulos no convencionales que nos revelan aspectos, por lo tanto, no convencionales, bastante profundos y radicales, que nos permiten comprender a nosotros mismos, comprender a los demás y y comprender la realidad en la que vivimos y sobre la base de esa comprensión encontrar eh, distintas maneras de, de participar, de involucrarse y de aportar al mundo. Así que nos encontramos así frente a este eh, momento en el que Alguna eh, inquietud surge, alguna situación surge en la vida y sentimos que queremos alguna herramienta, alguna, algún recurso que nos permita eh, comprender la situación de una manera distinta, que nos permita responder ante esa situación de una manera más confiable, más convincente y lo que sea pues que nos lleve a, en un momento dado, ya que en nuestras culturas en nuestras sociedades no, eh, normalmente no es algo que recibimos en nuestro contexto cultural, en nuestra eh, formación durante la infancia, eh, en un momento dado entonces Intuimos o escuchamos o sentimos que cono queremos conocer algo más a fondo que nos permita entender la vida, entendernos a nosotros mismos. Y desde ese entendimiento, tener alguna noción que nos parezca más más convincente para poder eh, actuar. Es eh, curioso porque... Eh, eh, como monjas, como monjes, con esta indumentaria, andando por los caminos, andando en las ciudades o en algún lugar. Suele suceder que la gente se acerca, pregunta, eh, ¿qué hacemos? Y muy rápidamente las personas asocian a alguien que se viste con hábitos, de monja o monje budista lo asocia con la meditación así que no es nada eh, infrecuente que eh, la gente tome la oportunidad de hacer preguntas y lo que es interesante es que muchas de las veces eh, no son preguntas banales son preguntas que esta persona tiene como a flor de piel y se siente que, que aprecia ese momento como una posibilidad de formular una pregunta que para la persona que escucha puede tener sentido y quizá también de, de escuchar alguna respuesta que para ella misma o para él mismo pueda tener sentido. Y a mí cuando me ha ocurrido eso a veces me digo que Qué visionario y qué hábil el Buda cuando crea la orden monástica después de que ha obtenido el logro más, más alto que todo ser humano, podemos eh, obtener el descubrimiento más profundo y más poderoso que por el hecho de ser seres con discernimiento podemos alcanzar, que es el logro del despertar. Y digo, ¿qué, qué hábil es, porque después de muchísimos siglos de que él vino a este mundo y dejó su herencia en el camino de, de la meditación, en el camino del despertar, el hecho simplemente de andar caminando eh, por ahí eh, trayendo esta, esta indumentaria, eh, muchas veces es una especie de mm, despertador o de activador de preguntas de, eh, que tenemos de fondo acerca de nuestra vida o de, o de alguna intuición que tenemos de poder eh, encontrar respuestas a preguntas que a veces hemos abandonado porque no encontramos en el entorno un contexto que ayude a ir más a fondo con esos tipo de cuestionamientos. Voy a narrar uno de estos eh, momentos, que <ríe> tiene un poquito de... es, es, es un poco... Eh, contrastante. Mm, eh, Llego a una ciudad, a, a una ciudad grande, eh, acababa de llegar de un viaje, y un, me iba a hospedar en el departamento de una amiga en el centro de la ciudad. Así que, este, le aviso que ya estoy a la puerta del edificio, pero ella está en su trabajo, que está muy cerca de ese edificio. Así que yo estoy parada esperando, ella me dice ya voy para allá, ahora mismo me dirijo allá y yo estoy parada en la puerta, esperando. Y a veces acostumbramos eh, las personas que tenemos alguna, alguna eh, práctica cotidiana con la mente, este estaba quizás recitando algunos mantras discretamente o haciendo alguna visualización esperando a esta amiga y en ese instante llega una camioneta grande así toda muy como una camioneta grande se para frente al edificio junto al edificio se bajan tres hombres Vestidos así de traje, un traje oscuro. Dos de ellos entran al edificio contiguo y el tercero se queda afuera de la camioneta, a la puerta. Y yo seguía haciendo esperando a mi amiga, no debía tardar. Entonces este, él mira un poco así a un lado al otro, se acerca a mí y me dice, Usted es monje, ¿verdad? le digo no soy monja y dice eh, y ustedes saben meditar verdad le digo sí practicamos la meditación dice a lo mejor usted puede ayudarme sabe que yo tengo ya muchos mucho tiempo en que me siento muy ansioso me siento muy tenso y ya ni siquiera puedo dormir bien pero fue bien extraño porque el aspecto del hombre antes de que hablara era pues alguien que como que intimidaba un poco. Y de hecho, su manera de moverse y todo era como ocupando un espacio, ¿no? Pero a medida que empezó a hablar, empezó como a aflorar la persona, ¿no? Detrás del personaje o a través del personaje de la máscara. Y entonces en pocas palabras, porque no se, se sentía en la situación que no había tiempo, eh, dice, eh, yo no puedo dormir bien y cada vez me siento más tenso, y no sé qué, qué puedo hacer para poder controlar mi mente. Y entonces yo le contesté, pues ya lo está haciendo el preguntarse eh, qué puede hacer, pues indica que hay que trabajar algo en la mente. Y que además es algo que puede usted hacer una vez que entiende cómo hacerlo. Y dijo, pero ¿ustedes dónde están? Así era como que, dame algo, ¿no? Ahorita. Y le comenté que no teníamos un, aquí un lugar este, donde dábamos instrucción, pero había un canal en YouTube y le di una tarjeta y traía yo algo y la guardó rápidamente, y en ese momento bajaron los dos hombres. Algo más me dijo, de un conflicto que tenía con una persona, y empezaba a hablar, pero bajaron los otros dos hombres, entonces se regresó a su lugar, los tres se subieron a la camioneta y se fueron. Y en ese momento llegó también eh, mi amiga, que abrió la puerta y ya, me llevó a su departamento. Fue una interacción, yo creo que cuando mucho, de tres minutos o cuatro, y sin embargo dejó una huella, dejó una huella profunda en mí de ver cómo cuando hay un contexto, por más mínimo que sea favorable, para abrirnos a lo que nos importa tremendamente, entonces aflora ese, ese ser lleno de sensibilidad, y de capacidad para hacerse cargo de lo que necesita atender. Y para él también, tanto que o sea, se le desbordó, digamos, frente a una presencia inespera, inesperada que paró de algún, por unos instantes su escenografía, la, seguramente la idea que él siente que tiene que proyectar de sí mismo y de todo este contexto en el que se está moviendo, este, se paró porque además era un tipo muy alto, muy fornido y yo tenía que estar viendo así, ¿no? Por eso fue medio chistoso. <risa> y seguramente para él fue también eh, un, un momento ¿no? en el que su inquietud eh, no fue como ni silenciada, ni manipulada, ni nada ¿no? simplemente escuchada y así sucede eh, yo creo que varios o todos podríamos en un momento dado de compartir alguna experiencia en la que una situación difícil que se presenta en nuestra vida nos trae eh, a una apertura y a una pregunta real a una pregunta profunda, no, no superficial, no banal, ¿no? Acerca de nosotros mismos, acerca de qué recursos tenemos, cómo podemos entender las cosas, si hay algo que se puede hacer, ¿no? Y allí ya estamos en el umbral del de conocimiento y de la práctica meditativa. Ya estamos haciéndonos la pregunta clave, ¿no? puedo hacer, qué es lo que está pasando, cómo entiendo mi propia experiencia, esto que yo estoy experimentando, esto por lo que estoy atravesando, esto en lo que me he metido, esto en lo que, de lo cual siento que no puedo salir, esto que me está confrontando, así que esto nos trae nuevamente el enfoque, eh, encontrar el... La, la, la razón de, del problema que me está inquietando no proyectándola hacia afuera no buscando hacia afuera no evadiéndola no disfrazándola no tratándola de sublimar sino ¿cómo puedo yo afrontarla? no y ese es el terreno un terreno eh, clave de la meditación de hecho eh, Siddhartha antes de alcanzar el logro del camino espiritual que él emprende hasta el momento de llegar a ser un Buda, un ser despierto, un ser que descubre la realidad y que a partir de, este, de esta comprensión, de este descubrimiento, eh, encuentra y desarrolla los métodos para poder eh, intervenir en ella de una manera eficiente y sabia, eh, estas inquietudes de, de, las vemos en el Príncipe Siddhartha al inicio, antes de su, de su eh, proceso, de su echarse al camino en, en la búsqueda de respuestas. Así que sí, todo este interés por la meditación que vemos que se ha extendido y se ha propagado con distintas niveles de autenticidad con distintas condiciones favorables o no favorables para realmente lograr el propósito que nos lleva a buscar la, eh, el conocernos a nosotros mismos, el entendernos a nosotros mismos. Es eh, un punto que debemos, creo yo, que es importante atesorar porque es el momento en que dejamos de abandonarnos a nosotros mismos que dejamos de estar distraídos eh, todo el tiempo con una actitud extrovertida buscando afuera cuando eh, hemos descuidado eh, esa conexión con nuestro propio ser interior. Así que cuando las situaciones complicadas nos vuelven a recordar que hay algo allí que es importante conocer, que es importante saber ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Cómo relacionarnos con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestras experiencias, con nuestras preguntas y con las respuestas que encontramos? Entonces estamos ya en, en un camino de salida de la confusión o un camino de regreso y eso es extraordinario. Así que este punto de encuentro al que nos llevan las situaciones difíciles, pues es, es un punto que yo quería como destacar como muy afortunado. Y si este momento de volver a, a las preguntas profundas y reales de nuestra vida y de la vida, eh, si lo tomamos con valentía, si lo tomamos de manera eh, seria, no seria solemne, sino seria de escucharnos realmente, entonces eh, tiene todo toda el poder de encaminarnos hacia donde se encuentran las respuestas que buscamos. Así que... hay ese, ese, esa inflexión, ese momento de giro en nuestro andar por el mundo, en el que ya no nos dejamos llevar tanto por eh, las inercias, por los condicionamientos, por los, las anestesias, sino en el que hay una especie de alto, ¿no? de un, un, un parar y replantearnos ¿qué es esto? ¿hacia dónde voy? ¿cómo lo hago? ¿qué? qué ¿cómo lo manejo? y aquí entonces nos, nos encontramos con esta gran herencia de generaciones previas que la humanidad misma ha logrado crear reunir, preservar transmitir y enriquecer en cada generación, que es el conocimiento de nuestra propia mente, el conocimiento y la comprensión de nuestros procesos eh, interiores. y Es realmente una, una gran fortuna que este conocimiento esté activo, que esté siendo abiertamente, un, una práctica y un conocimiento sobre el cual se, se habla, se discute, se aprende, se comparte, porque el conocimiento de la mente, el camino de la meditación, eh, es muy vasto y su vastedad tiene el aspecto de que encontramos en él recursos, realmente diversos para distintos niveles en los que nuestra nuestra reflexión se va se va produciendo para distintos enfoques de acuerdo a nuestra personalidad o al momento en el que nos encontramos en nuestra indagación acerca de cuál es el propósito de la vida eh, ¿De qué está hecha esta situación que estoy experimentando? Cómo, ¿Cómo se forma? ¿Cómo actúo frente a ella? ¿Cómo respondo frente a ella? ¿Qué soy yo finalmente? ¿no? ¿Qué son los otros? ¿Qué es la vida? Todas estas preguntas que van eh, manifestándose y conforme más les prestamos atención y conforme más vamos comprometiéndonos con nuestras propias eh, nuestras propias preguntas, nuestras propias reflexiones y nuestras propias respuestas estas se van haciendo cada vez más profundas y nos hablan más acerca de lo que queremos escuchar así que de un lado tenemos toda esa diversidad de técnicas, de métodos en el camino de la meditación y del otro lado tenemos también eh, versiones de este campo de conocimiento y de este camino de transformación versiones que se presentan como el camino de la meditación pero que en realidad se quedan en, en una superficie que no logra penetrar ni el, el núcleo de lo que nos estamos eh, cuestionando, de lo que queremos conocer, investigar y entender y tampoco eh, se acerca ni, ni remotamente a toda la capacidad, a todo el poder transformador que el camino de la meditación eh, conlleva. Así que esta diversidad de presentaciones eh, requiere de mucho discernimiento, requiere de mucha honestidad de parte de quienes estamos buscando, de parte de quienes estamos compartiendo, de parte de quienes hemos encontrado algo y queremos hacer partícipes a otros y, seguir, y seguimos buscando y requiere de, de una actitud eh, reflexiva. De ahí que eh, presentaciones que eh, hablan de la meditación como un camino, eh, pues, de de fluir con lo que hay, de relajarse en lo que eh, se presenta, de encontrar eh, la forma de sostenernos a nosotros mismos independientemente del entorno. Todo esto no es que no sea verdad, pero es que es solamente una parte del entrenamiento, es solamente una arista, un, un, un aspecto, es eh, un, un, un aspecto de todo el proceso de autoconocimiento y de autotransformación. Entonces aquí vemos que cuando se sacan de contexto ciertas frases y se manejan de una manera como muy ligera, muy... Eh, que no necesitamos eh, poner demasiado esfuerzo ni demasiado énfasis que podemos aprender a estar tranquilos en lo que hay. Tiene ese riesgo ¿no? de solamente ser una especie de tranquilizante de transitorio, porque no, no va a las causas, de, de solamente ser una, un recurso que mmm, si no aplicamos suficiente discernimiento, ni entra de raíz a trabajar el asunto que nos agita, que nos inquieta, que nos que obstruye, que nos impide realmente comprender y transformar. Y sí puede ser estas presentaciones de la meditación como una herramienta eh, se dice, no como de sanación y de, y de tranquilidad y de... Eh, aprender a fluir con lo que haya y todo, si se sacan de contexto, pues tienen el riesgo de ser solamente eh, una... un tranquilizante, como se dice en esta frase, de cambiar algo para que nada cambie. ¿Sí? No estamos eh, atreviéndonos a penetrar, a, a observar a fondo las situaciones, a confiar en que somos capaces de entenderlas y, por lo tanto, de transformarlas, sino se convierte entonces en solamente un, un paliativo, un recurso para hacer llevaderas las cosas. Así que sí, depende mucho de la motivación con la que nos acercamos al conocimiento de la mente, a la práctica meditativa, y también el compromiso que entregamos o que, que tomamos en esta, en esta búsqueda, en esta indagación. Y este legado que, que está a nuestra disposición, eso es asombroso, este legado que implica, que, que, en el que eh, la, la meditación ha llegado a nuestro tiempo, a nuestra sociedad. Es realmente eh, vasto en, en recursos. Tenemos toda la metodología para trabajar de manera muy, muy especializada en el cultivo de la atención. Tenemos toda una metodología muy, también muy refinada para trabajar las emociones, para poder entender emociones eh, fundamentales eh, y no solamente comprender cómo es que nuestra mente y, y nuestra personalidad llega a identificarse tanto con ciertos patrones emocionales que llegan a, a presentarse ante nosotros mismos como que esa es nuestra verdadera ser, que esa esos, esos hábitos emocionales, esos modos de ser, eh, son lo que somos. Y tenemos todo este conocimiento, toda esta metodología para refutar esta visión equivocada de lo que somos, que nos causa tantas limitaciones y tanto, tanto dolor a nosotros y a otros. Así que también contamos eh, con este legado, enorme de herramientas, de estrategias para trabajar con la ansiedad, con el miedo, con la ira, con la codicia, con la arrogancia, con el egocentrismo, con la confusión, es todo un campo de conocimiento perfectamente sistematizado y profundo para conocer la mente y todos sus distintas eh, factores eh, y sus formas de comportamiento. Y así seguimos profundizando y encontramos que todas estas eh, estrategias y todas estas herramientas cuando empezamos a escucharlas, a, a reflexionar en ellas y sobre todo a a examinarlas en nuestra propia experiencia, algo que es muy convincente, que hace que cuando realmente nos abrimos a, a reflexionar y a, y a investigar dentro de nosotros mismos nuestros procesos cognitivos, emocionales, eh, vamos aprendiendo a constatar a través de nuestra propia experiencia, eh, la validez de este conocimiento. Y aquí suceden eh, un, dos cosas. Una es que este autoconocimiento no es una información. Este conocimiento que proviene de, la, de aprender a mirar hacia adentro, de aprender a reconocer el estado de nuestra mente, de aprender a intervenir en cómo es que nuestra mente funciona para empezar a promover y a fortalecer eh, estados mentales y actitudes que favorecen el tipo de experiencias que queremos que estén presentes en nuestra vida. Cuando toda, toda esta ingeniería sutil empieza a activarse dentro de nosotros, encontramos que, al mismo tiempo que vamos conociendo y comprendiendo la mente, en ese mismo momento se va transformando. No es un, a diferencia de otros tipos de conocimiento, donde podemos tener muchísima información, podemos tener eh, cúmulos de datos y de eh, eh, razonamientos y de, de información que sin embargo no producen un, un efecto transformador dentro de nosotros. En el camino de la meditación eh, este hecho que, que da de manera inmediata una sensación que, que fortalece, que da confianza, que, que sana, que reconfigura nuestro, nuestro ser interior es este, este hecho de que al conocer hay una transformación. Y al irnos transformando, el conocimiento se hace cada vez más profundo, eh, más diverso y más hábil para poder seguir refinando todos los procesos internos que estamos trabajando. Y estos a su vez impactan nuestra conducta. No solamente nos permiten conocer los procesos de la mente, sino que de manera totalmente natural, orgánica, van influyendo en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de percibir, en nuestro modo de hablar, de... de nuestra conducta física, en todos los aspectos de la persona van siendo reconfigurados y van siendo refinados a partir de todo este proceso cognitivo, este proceso de, de autoconocimiento. Así que sí tenemos a nuestra disposición, lo quiero enfatizar porque no es un hecho que hay que dar por sentado, eh, no en todos los tiempos en épocas anteriores estaba al alcance de prácticamente todo el mundo todo este conocimiento y toda esta metodología en tiempos relativamente recientes eh, aún en las eh, culturas en las que y en las sociedades en las que todo este conocimiento de la mente y toda esta metodología surgieron eran eh, del dominio de muy, pocos, eh, muy pocas personas que se dedicaban a estudiar y a, y a conocer y a practicar y a transmitir todas estas prácticas, este conocimiento. Y actualmente es realmente un... A mí me parece que es un logro de la humanidad como especie no solamente el haber preservado al haber generado todo este conocimiento acerca de la propia mente, todas estas metodologías en el trabajo interno y toda esta, eh, digamos que toda esta reserva de recursos y de estrategias para la vida, no solo para la propia vida, sino para, para la realidad, eh, no solo que la hemos logrado preservar, sino que está disponible. Es, es, es eh, un pensamiento, es un conocimiento lógico, es un conocimiento práctico. Y es un conocimiento que está al alcance de quien en un momento dado reúna todas esas condiciones de, primero, pues, empezarse a hacer esas, sentir que es relevante para uno mismo como cuando empezamos a hacernos preguntas o a encontrar en las respuestas sentido y querer ir más allá. Así que, sí, para mí es como que eh, no dar por sentado que esta forma en que se ha propagado el conocimiento y, las, y el adiestramiento de la mente es algo que ha existido siempre y que en este tiempo realmente está a nuestro alcance. Y por esa, por esa diversidad tan, tan grande eh, está a nuestro alcance eh, por la, multi, eh, la manera tan diversa de poder abord, acercarse a él dependiendo de nuestras inclinaciones. Hay gente que es más intelectual y puede entrar por la vía del de conocimiento intelectual. Hay personas más intuitivas, hay personas más creativas, hay personas más que se sienten más atraídas por el, el, el involucramiento en la, en, en la sociedad, en la situación, en la actividad social. Y para todas esos distintos tipos de personalidades, el mundo del conocimiento de la mente, en el camino budista y en otras tradiciones, sin duda, tienen eh, entradas, tienen puertas de entrada para poder eh, incorporar todo este potencial que tenemos de comprender la realidad y de transformarla. Así que... Eh, Creo que mm, realmente podemos eh, apreciar y podemos eh, sentir esperanza y aquilatar el hecho de que todo este cúmulo de conocimientos, de recursos y de métodos eh, hayan llegado a nuestras vidas y a nuestras manos en un momento en que, pues, se siente apremiante la necesidad de saber cómo, cómo, cómo afrontar la violencia, cómo afrontar el caos, cómo afrontar la destrucción, cómo construir, cómo reconstruir, cómo sanar. Estas preguntas claves. Y otro elemento, no solamente el el que como sociedad, como colectividad, tenemos todos estos recursos disponibles a través de eh, libros, cursos, programas, maestras, maestros, no hay mucha actividad, sino que también como individuos, como personas, esos recursos ya están a nuestra disposición. Lo que estamos utilizando para adentrarnos en el camino de la meditación es aprender a reconocer lo que lo que ya está, lo que forma parte de nosotros. La capacidad de prestar atención, la capacidad de, de estar presentes, la capacidad de darnos cuenta, la capacidad de reflexionar, de recordar, de anticipar, de visualizar, de explorar, de descubrir. Esta es la actividad que, que estamos poniendo en marcha y todos esos recursos no necesitamos ir a ningún lado a adquirirlos, no necesitamos que nadie nos los conceda, por su gran gracia, tampoco necesitamos endeudarnos para poder disponer de ellos y entrar al camino, a este camino, sino que son recursos que forman parte de lo que somos y que de hecho ya utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y lo único que hacemos aquí es, es utilizarlos, utilizarlos de una, una manera particular. Todos utilizamos en, en nuestro día a día la capacidad de prestar atención, de estar atentos a algo. Y todos utilizamos en el día a día la capacidad de darnos cuenta de nuestro entorno, con mayor o menor claridad, con mayor o menor precisión, pero hay, no podríamos sobrevivir si no tuvieran, como, como personas que están eh, funcionando, si no utilizáramos todas estas facultades eh, mentales que, que ya poseemos, si de repente se nos olvidara todo, o si de repente no fuéramos capaces de, de imaginar algo, sería muy problemático, entonces lo que se hace en, en este camino de conocimiento, de conocimiento de la mente y en esta práctica, es trabajar con todas estas eh, facultades, con estos eh, factores de la mente y hacerlo de una manera muy consciente, de hacerlo de un, con, de man, con un propósito, muy explícito y en una progresión, en una secuencia que nos va llevando cada vez a un refinamiento mayor en, el, en la práctica del discernimiento, en la práctica de la atención, en la práctica de la concentración en la práctica de la estabilidad meditativa y en, en la práctica de el, del análisis eh, de nuestros, de, del estado de nuestra mente y así que eh, no estamos importando algo, una cosa extravagante, no estamos trayendo algo que nos es ajeno, estamos solamente volviendo a casa y haciendo un eh, recuento de nuestros propios recursos y con ellos mismos estamos trabajando, eh, aprendiendo a, de, a distinguir cuáles de los estados mentales están contribuyendo al tipo de experiencias que son las que, de las cuales quiero separarme. ¿Cuáles de los estados mentales? Cuál, ¿Qué tipo de, de hábitos, de procesos, de actividad mental es la que está contribuyendo a llevarme a un estado que es el que quiero cultivar. Y así, en pocas palabras, pues lo que queremos es poder contar con nosotros mismos, poder contar con lo que ya somos, con lo que ya tenemos, con lo que hacemos. Y por eso buscamos, ¿no? Buscamos poder cultivar la atención, poder cultivar la claridad mental que para que nos lleve a un estado de, de paz, de, de capacidad, de aptitud, de habilidad para poder comprender con claridad, para poder actuar con claridad, con eficiencia y es por esto que estamos eh, trabajando con todos estos métodos, así que este es también otro factor que no hay que dar por sentado, el hecho de que todo lo que necesitamos para esta incursión en un camino de, de crecimiento, en un camino de maduración, es algo de lo que ya disponemos y que está a nuestro, a nuestro alcance. Y dentro de esta diversidad de métodos, para empezar a terminar ya esta charla, esta reflexión, uno de los elementos clave, tan clave que si está ausente difícilmente se puede hablar de que hay conocimiento, difícilmente se puede hablar de que hay comprensión, y difícilmente se puede hablar de que hay... Eh, transformación o capacidad de transformar y ese elemento clave en nuestra práctica meditativa y en nuestro estudio de la mente y en nuestra eh, práctica de los métodos para trabajar con la mente es el discernimiento, la, la capacidad de, de, de investigar, de reflexionar, de analizar de distinguir de manera precisa. Así es de que una de las, eh, una de las ramas de la meditación muy importantes, de la, una de las disciplinas o de las técnicas muy importantes en la práctica de la meditación, es la, el, el factor del discernimiento. Eh, a veces lo escuchamos como la meditación de discernimiento o meditación analítica. También es este factor en el que estamos aprendiendo a, a observar la propia mente, a observar sus procesos y a poder distinguir cuáles de estos procesos son favorables para lo que, el propósito que queremos eh, lograr y cuáles no son favorables. Y también esta capacidad de definir con precisión cuál es el propósito. En algunos casos también es un tipo de meditación vipassana. Seguramente han escuchado este término en, en distintas tradiciones. Qué tiene que ver con esta aprender a, a observar, aprender a pensar, aprender a discernir, aprender a discurrir de manera lógica. Y, de manera, y, y llevar este, este discernimiento a la experiencia más profunda en un estado meditativo que nos permita constatar en nuestra experiencia si eso que hemos escuchado y que hemos reflexionado realmente coincide con los procesos que estamos experimentando. Así que la presencia de este elemento, del elemento del discernimiento, de, de, de, de la observación profunda, de la visión especial de, de, de, de la realidad y de lo que somos es un factor que no puede estar ausente si realmente queremos un, una transformación y una, una comprensión profunda de lo que somos, de lo que son los demás y de lo que es la realidad así que Muchas veces, lo primero que encontramos cuando nos acercamos a la meditación es el camino de la, del cultivo de la calma mental, que en sánscrito es shamata, y de la tranquilidad, el cultivo de la serenidad, el cultivo de la atención plena, de la estabilidad en la atención, el aprender a estar plenamente presentes, todos estos son eh, parte de este, este aspecto de la meditación que tiene que ver con eh, aprender a serenar la mente y de ese serenamiento naturalmente empieza a manifestarse la claridad innata de la mente. Y de ahí de esa claridad tenemos el contexto en el que la observación de la realidad, la, el, el discernimiento se hace posible y se hace preciso. Así que estos dos aspectos, el, de, el cultivo de la calma mental y el cultivo de la visión especial, de la visión profunda, son, se dice, son dos, las dos alas de un pájaro que puede emprender el vuelo más allá de nuestros condicionamientos ordinarios. Así que no puede volar solo con el ala de la calma mental, necesita de el discernimiento y realmente la meditación analítica o meditación de discernimiento es un mundo muy, muy poderoso para el conocimiento y para la transformación de la mente. Pues espero que sea de alguna utilidad esta charla y si ya han emprendido este camino de la meditación que esto nos permita realmente atesorarla y honrarla con nuestra práctica y si están considerando emprenderla eh, realmente les felicito y lo único que me parece importante es cuidar que este esta ave tenga sus dos alas para poder volar.